Mira, cuando eh, comencé y me aproximé a Spirit e investigando un poco acerca de esto, pensé que lo que iba a hacer es obtener una certificación únicamente. ¿sí? Y yo únicamente porque hoy en nuestro mercado es fácil obtener certificación. Y cuando conocí a Víctor y conocí la propuesta de valor de escribir, de hecho me di cuenta que esto no solamente iba a una certificación, sino un proceso donde iba a poder incorporar esta herramienta desde una visión diferente. La visión del diagnóstico es completamente diferente a la aplicabilidad constante que yo tenía. Acompañar a la empresa a diagnosticar, a ver aquello que, que le permite avanzar y encontrar además en su propia información el valor para transformarse fue muy enriquecedor. Víctor, como formador, ha sido eh, para mí, de hecho, súper importante. Creo que la experiencia que él tiene, no solo en el modelo, sino en el acompañamiento de las organizaciones aplicando el modelo, es muy valiosa para su rol. Hoy nos encontramos con muchas personas que simplifican, conociendo técnicamente mucho las herramientas. Sin embargo, el complemento del conocimiento técnico de la herramienta y además, la aplicabilidad que él tiene del modelo, llevándolo, a, acompañando a otras empresas, es muy rico, porque trae además esta doble visión que uno necesita. Ha enriquecido mucho para mí el proceso de la, de la certificación. Y además, en ese proceso, esto tiene una propuesta eh, de propósito, ¿no? de búsqueda de identificación de propósito, que complementa muy bien eh, el desarrollo y el acompañamiento a las organizaciones en esta rutas en el camino a la evolución que propone Barrio. Yo tengo un rol como certificadora también y nos ha tocado reinventarnos, claramente, ¿no? Y primero es entenderlo, tener la oportunidad de llevar una formación así virtual requiere muchos detalles en este proceso, requiere que nos organicemos de una forma diferente y ahí puedo empatizar mucho con Vito Como participantes es indispensable que utilicemos nuestras herramientas, ¿sí? Y lo digo, ¿por qué? Porque Vito supo integrarlas, es lo que me gustó mucho. Hay muchas organizaciones hoy o muchos espacios corporativos de formación que te ponen estas herramientas a disposición y no las conectan. Es súper importante involucrarte con esto para que tú puedas co-crear con las personas, ¿no? La formación no depende de aquella persona que la facilita. La formación también depende de que nosotros como, voy a decir, participantes o alumnos del rol que estés, contribuya. No he tenido el gusto de participar en una formación con un víctor presencial, pero a nivel eh, virtual creo que no no extrañé mucho en este proceso, me sentí acompañada y me pareció súper rico que las tengan también integradas. Estuve viendo varias oportunidades para poder certificar, ¿sí? Y de hecho mi elección por Spirit fue por la experiencia que tenía. Es importante que tú encuentres cuál es tu afinidad con la organización. Yo creo que lo que me permitió conectar a mí con Spirit fue la oportunidad de saber que detrás de la persona que estaba por certificarme, que estaba también del otro lado, que era una persona que estaba alineada con mi modelo constructivo, con mi modelo de visión, que me iba a generar valor hacerlo con él y hacerlo en el espacio espiritual. Por eso decidí hacerlo con ustedes y estoy súper contenta.